Y veremos lo que tiene que ver con la fuerza gravitacional y centrípeta. ¿Qué veremos? Definición de la fuerza gravitacional y su ecuación. Definición de la fuerza centrípeta y su ecuación. Y por último, ejemplos de ambas fuerzas. No siendo más, comencemos. Definamos la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es aquella que se genera cuando dos masas separadas a una cierta distancia generan atracción gravitatoria. El ejemplo más simple es viéndolo a través de los planetas. Tenemos, digamos, acá la Tierra, y aquí podemos ver, digamos, bueno, podría ser la Luna, y como hay una distancia entre ellas, como son masas relativamente grandes, se genera una fuerza gravitacional de la Tierra hacia la Luna y viceversa. A esa fuerza le vamos a llamar la fuerza gravitacional o la vamos a conocer como al f sub g ahora veamos esta ecuación que la define la fuerza gravitacional viene dada por una constante g mayúscula por m sub 1 m sub 2 que significa masa 1 o masa 2 y r que sería el radio elevado al cuadrado ese radio es la distancia que hay de centro a centro de cada uno de ellos, Debemos tener en cuenta que son inversamente proporcionales ¿qué quiere decir esto? a mayor fuerza gravitacional la distancia debe ser menor y viceversa si tenemos una fuerza menor acá es porque su distancia es muy grande entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando acotamos o hacemos más corta la distancia, esta fuerza tiende a aumentar. Entonces, G es la constante gravitacional, y m1, m2 son las masas 1 y 2 respectivamente. R se conoce como la distancia o radio entre ellas, y esta constante es un valor, que equivale a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado kilogramo cuadrado. No olvidemos que estamos trabajando en el sistema MKS, metro kilogramo segundo, quiere decir que las unidades de fuerza van a ser los newton. O sea que esta ecuación la pueden anotar para que la tengan en sus apuntes. Veamos ahora la fuerza centrípeta es aquella fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria circular o curvilínea entonces tenemos el siguiente ejemplo esta persona está jalando y miren que la trayectoria es circular esta fuerza genera hacia el centro se le conoce como fuerza centrípeta siempre viene dada en el movimiento que genera este, movimiento, este cuerpo circular. Veamos la ecuación. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, donde M es la masa y AC se le conoce como aceleración centrípeta. Entonces, esta ecuación es bien importante. No olvidemos que estamos trabajando en unidades de Newton. Todas las fuerzas son en newtons o sea que esta sería la ecuación que rige las fuerzas centrípeta. veamos ahora algunos ejemplos prácticos ejemplo número 1 al colocar una masa de 2 kilogramos con otra masa de 4 kilogramos se genera una fuerza de atracción entre ellas si la distancia entre ellas es de 0,5 metros, ¿cuál es el valor de la fuerza gravitatoria entre ellas? Entonces tenemos lo siguiente, digamos que tenemos estos dos cuerpos, vamos a decir que este tiene 2 kilogramos y que este otro tiene 4 kilogramos. Existe una fuerza entre ellas y esta fuerza nos olvidemos que va a ser la fuerza gravitacional o gravitatoria. Y están separados a una distancia este caso sería de 0,5 metros. O sea que vamos a calcular la fuerza gravitacional que existe entre estos dos cuerpos de diferente masa. Teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar la fórmula de fuerza gravitacional. Sabemos que g es una constante. Vamos a reemplazar ese valor allí. Entonces sería... 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa 1 que equivale a 2 kilogramos y por la otra que equivale a 4 kilogramos. Todo esto lo dividimos por 0,5 metros cuadrados ya que este radio debe estar elevado al cuadrado. Multiplicamos todo lo que está arriba y lo dividimos por lo que está abajo y esto nos da un valor de... 2,134 por 10 a la menos 9 Newton No olviden que las unidades de fuerzas Siempre deben estar en unidades de Newton Quiere decir que esta fuerza Sería la fuerza gravitatoria o gravitacional De estos dos cuerpos Veamos un siguiente ejemplo Ejemplo número 2 se quiere determinar la aceleración centrípeta de un cuerpo cuya masa es de 5 kilogramos y cuya fuerza centrípeta es de 150 N. Entonces vamos a mirar el cuerpo, tenemos un cuerpo circular, la masa que posee es de 5 kilogramos y nos piden hallar la aceleración centrípeta, entonces debemos tener en cuenta que debemos utilizar la fórmula de fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Como nos piden la aceleración centrípeta, debemos despejar de esta ecuación a C. Entonces, teniéndolo de esta manera, vamos a despejar a C. Como esto está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Quedaría la fuerza centrípeta sobre la masa. Este valor lo conocemos y este también. Reemplazamos los valores, nos quedaría 150 newton sobre los 5 kilogramos de masa del cuerpo. Dividiendo esto, organizando las unidades, la aceleración debe dar en metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la división de esto nos daría 30, pero 30 metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la aceleración centrípeta del ejercicio. Puede ocurrir en algunas ocasiones que nos pidan hallar alguna de estas variables utilizando algún despeje específico. Con esto daríamos como terminado la parte número 4. Hago una pequeña corrección ya que había dicho que continuamos con la fuerza elástica. No olviden que ese tema es el tema número 5 del curso de fuerzas. En el próximo video veremos todo lo que tiene que ver con la parte de fuerza elástica.